Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les vamos a decir que hemos encontrado un juego oculto de Brawl Stars dentro de 8 bits, así que se los mostraremos. Hola amigos y ahora estamos con un nuevo video para el canal Y como ya les dijimos estamos con un juego que está dentro de 8 bits Así que vamos a ir donde está 8 bits Ojalá que puedan jugar este grandísimo juego que les vamos a mostrar Porque realmente es buenísimo Tenemos que ingresar al brawler 8 bits Y como pueden ver ahí en su pantallita Como que nos están hackeando Y tenemos que presionar en ese botón que ahorita les estamos señalando Varias veces, como ahí dice, 5, 4, si tienen que apretarlo para que vayan bajando los segundos. A veces es un poco difícil que entre, pero en un momento les entrará y se les abrirá una página de Google, creo. Y aparece una pantallita como que si nos estuvieran hackeando. Seguro pueden pensar que realmente les están hackeando, pero no se preocupen, no pasa nada. Y ahí se abre el juego que se llama Project Laser. Así que pues vamos a ingresar para probarlo y tienen que darle ahí a Start Game y se va a abrir como que una solita de tipo historia en la que 8 bits les va a hablar Ahí está, miren a 8 bits The journey towards your Self begins in the other reaches of the galaxy in a space known as space Ok, vamos a ver y ahí también dice bienvenido y dice player One get ready, tenemos que eh, prepararnos y ahí está nuestro juego Dice Navigate Cosmos Last Your Enemies Ahí hay Algunos meteoritos que nos quieren dar Tenemos que esquivarlos rápidamente A ver, cuidado, cuidado Uy, una navecita, una navecita Nos no está vida, nos está vida Pero a ver, tenemos que levantar muy bien Y esas navesitas chiquitas que parecen Al robot de Nani realmente A ver Ahí hay varios eh, meteoritos más mete Demasiados me han puesto a ver, uy, hay más, uy, hay muchos, hay muchos. ¿Por qué tantos? ¿Por qué me ponen tantos? Está bien difícil ¿eh? realmente, ¿eh? A ver, a ver qué más, qué hay más, qué hay más adelante. ¡Oh! ¡Dos naves! ¡No, no, no, no! Ahí, ahí me van a tirar, creo, ¿ah? ¿eh? No, no, no, no, no, me van a tirar, me van a tirar, mi vida, mi vida. No Game over. Evil Wins again. Ok, vamos a jugar otra vez. Navigate the Cosmos, Blast Your Enemies. Ahora sí Tenemos que quedar mejor y ya, comenzamos, y, a ver, vamos a movernos, meteoritos nos ponen, tenemos que esquivarlos rápidamente A ver, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva, dos, casi me dan, pero bueno Uy, ahí se aparece la primera navecita, la matamos así de fácil Ahí la otra, la otra, vamos, rápido, rápido, rápido Bien, la chocamos y la matamos Cuidado con los robots que parecen de Nani me agarro esa cosa creo que me hace disparar mejor A ver, uy, cuidado con el meteorito, cuidado No, es que en esta parte me pone mucho, no sé por qué Ya tengo que esquivarlo, rápido hay, hay demasiado, ya, por lo menos hice los movimientos que tengo que hacer Y ahí supongo que van a venir las dos naves No, ¿cuadra? más? Dos naves y tres naves A ver, la mato, la mato, la mato Bien, voy esquivada. no Uy, uno de vida, uno de vida No, cuidado, no, no, me fui para abajo Bueno, no Happy Only sat Game over Bueno, creo que eso nomás porque ya les mostramos Realmente me encantó ese juego A mí me encantó, no sé si a ustedes les habrá encantado Así que pues nos vamos despidiendo Les recomiendo jugarlo véanlo sigan los pasos que acá les enseñamos Y acá me voy a poner Mi brawler favorito, bueno no sé le llamamos creo pero bueno Así que nos vemos, hasta la próxima Espero que les haya encantado el video Y adiós